¿Cómo estás? Hace tiempo no te veo Estabas perdido, creo No sé si me recuerdas Pero tengo que decir, pero tengo que, decir. que te he visto caminar, un poco desganado Parece desconcentrado Me alegra haberte encontrado Decirte lo que pienso y entiendas lo que siento cuando lo plasmes en lienzo Pero Espérame un momento, te invito a quemar uno. Disculpa, no presumo, una vida que no tengo Tengo las cosas claras y los pies en pavimento Ahora es tu momento, ante cualquier cajita Y sube tu mano al aire, sin mi lírica te inspira Detente, respira, tómate tu tiempo en asimilar la rima Hey, ¿cómo estás? Hace tiempo no te veo Esto vas perdido, creo si me recuerdas Pero tengo que decir Pero tengo que decir huh. Todo pasa en su momento Y eso nadie lo espera Busco en mi centro Recuerdo de esa era De lo que una vez fui Estoy aquí sin fingir, con ánimos de seguir Pero se acaban los días y cada vez más duro Las cosas han cambiado, no se sabe si fa bien, no se sabe si fa mal Pero que más da, esta es la realidad y así tocó vivirla Empezar desde cero, en al extranjero pero con la frente arriba No podrán parar el tren que salió de Venezuela Siempre dejando huella. no se desgaste a suela, a menos que patine el cajón es mi real evolución Tal vez no hay razón, pero es la mejor acción oh. Siempre ten en cuenta el que ha dormido en banqueta sabe